hola a todos aquí estamos en un nuevo gameplay de natural disaster yeah. ¡Mapache! ¡Qué porquería! Hoy oh, no ¡Y viene una tormenta. Vamos a ir arriba y tratar de ir al otro lado. ¡Desgraciado! ¡Me tira, me tira! ¡No! Uh, ¡Oh, este para vosotros. Sí. Bueno, amigos, yo ya me despido. Dale like y suscríbanse. ¡Adiós!